Las entidades granmenses Pescagrán y Micoms han unido esfuerzos para recuperar la granja de alevinaje Cauto El Paso. Este establecimiento recibe un mantenimiento general después de estar sin funcionar durante dos años debido al deterioro del entorno. Estamos ejecutando aquí una obra de capital importancia para el programa pesquero de nuestra entidad. Comenzamos el año pasado con una primera etapa que hubo que incluso hacer una parada temporal de cerca de tres meses por situaciones del combustible, por la crisis energética que atravesó el país y aún todavía en ocasiones presentamos algunas situaciones, pero bueno, se estabilizó y a partir de que se estabilizó el combustible, bueno, pues reiniciamos los trabajos y de ahí para acá se le ha dado un impulso fuerte a esta primera etapa que incluye 11 hectáreas. Estamos trabajando en las obras de suministro, es decir, las obras de entrada que son las que van a garantizar que el agua le entren a los estanques y en las obras de salida, de las cuales eh, ya tenemos reparadas 10 de salida, 10 obras de salida y 4 obras de suministro. Por los volúmenes que ya sabemos que hay que ejecutar, eh, el mantenimiento está en el orden del 60 al 70%. Pensamos que esta primera etapa debe estar concluida a finales de este propio mes de febrero, e inmediatamente entonces comenzar la segunda etapa que abarcaría desde el estanque 12, hasta el estanque 26 con fecha de terminación aproximadamente 30 de abril. Esta obra de indudables beneficios permitirá emplear nuevamente a más de 10 trabajadores contribuirá con el ahorro de portadores energéticos y al desarrollo de la acuicultura en la provincia. Esto nos va a permitir a nosotros poner de alta nuevamente estas 26 hectáreas la cual van a proteger cerca de 10 millones de levines que es el propósito final de nosotros para la presente campaña de la minera. Con la particularidad que esta granja eh, se disminuyen lo, los niveles de, de consumo de combustible y de energía porque el abastecimiento de agua es fundamentalmente por, por gravedad, o sea, no se consume ningún, ninguna cantidad de diésel para suministrar agua a los estanques ni ningún, ni ningún nivel de, de energía eléctrica para este abastecimiento de agua. Cuando culmine el mantenimiento de la granja de alevinaje perteneciente a la UEB Pescauto, esta se sumará como otras entidades de gran mala producción de alimentos, tarea a la que ha llamado la máxima dirección del país y que contribuirá al desarrollo del territorio. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.